Sí, al 56%, ok, mayoritaria, no absoluta, 56%, pero dice Jared Borghetti sí, que si es contra Santos, no. Santos tiene el 97% de probabilidades de acuerdo al ESPN Fútbol Index de clasificar sobre el Puebla, 97 a 3. A ver, eh, Jared Borghetti, eh, te quedas con que Santos va a clasificar ganar la Cruz Azul en la final, ¿verdad?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 Pero, lo más importante, el pase de Cruz Azul en la final. ¿Cómo estás, Fer? Bien, Miguel, que, que los vuelve a ilusionar y que el día de hoy, cuando muchos esperaban una Cruz Azuleada, porque con un gol el rival hoy los ponía fuera de la liguilla, subieron, eh, supieron mantener el temple y se mantuvieron a la altura de las circunstancias. Veremos si lo logran mantener de esa forma rumbo a una final que independientemente del rival vuelven a partir como favoritos. Así es que arrancamos justamente con eso, el drama que lleva Cruz Azul. A la final no sé si drama, pero al menos el Via Crucis y el esto ya lo viví el de vu para sus aficiones